Seguimos haciendo un recorrido por las propuestas que tienen nuestras universidades públicas. En particular vamos a hablar de las propuestas de facultades. Esta vez han llegado desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, ya que están abiertas las inscripciones para el año 2020. Y hay una gran cantidad de carreras que están vinculadas, por supuesto, a lo que ofrece esta facultad, pero en detalle y sobre todo cómo hacer y qué es lo que ofrece para los ingresantes la facultad. Se encuentra con nosotros para hablar de todo eso, Rodrigo Miranda, coordinador del programa de tutores pares de la facultad, y Jonathan Acuña, quien es docente de la Facultad y está trabajando en articulación con el nivel medio, imagino, sobre todo, para poder, bueno, eh, lograr este, incluir una gran cantidad de nuevos profesionales, este, aspirantes a nuevos profesionales en la Facultad. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Exacto. Bien. Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Damián, a los televidentes. Eh, una Facultad que ha ido incorporando con el tiempo más opciones y de hecho se ha ido superando respecto de la oferta que estaba este, ofreciendo siempre. Exactamente. La Facultad de Ciencias Económicas ...tradicionalmente fue formadora de contadores públicos... ...y hace un par de años se empezaron a incorporar otras propuestas académicas... ...en función de las necesidades que íbamos detectando en la comunidad. ¿no? Actualmente la Facultad de Económicas está inscribiendo para sus carreras de 2020. Tenemos tres carreras de grado, dos carreras de pregrado. Uh -huh. Las carreras de grado que hoy tenemos disponibles para la comunidad son la de contador público... Licenciatura en Economía y Licenciatura en Gestión de Organizaciones. Se trata de carreras de cinco años de duración. Y por otro lado tenemos carreras de pregrado o tecnicaturas de dos años y medio. Y las propuestas que tenemos para ofrecer son la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública. Sí. Y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos. Uh -huh. Bueno, esto para destacar, digo, dentro de cómo se abre el panorama. Siempre la carrera de Contador Público tuvo muchísimos... Este, ingresantes. Siempre el tema del, entiendo de las facultades es lograr mantener ese nivel de, de ingresantes, pero significa que no dejan de ser de esas carreras que más, más convocatoria tienen. Exactamente. Eh, hoy por hoy también las tecnicaturas, las nuevas Ajá. propuestas que tienen carreras de hacer cortas. carreras cortas. Exactamente. A veces eh, la gente tiene menos tiempo disponible para poder estudiar. O también es muy elegida este tipo de carreras por personas que dejaron la educación secundaria hace mucho tiempo y deciden retomar ese anhelo, ese objetivo que le quedó pendiente en la vida, que es cursar una carrera universitaria. Es Bien. una de las carreras que eligen, ¿sí? las Bien. tecnicaturas. Sobre todo también porque este tipo de carreras se cursa en el horario de eh, tardecita noche, a partir Bien. de las 19 horas. Entonces eso permite de alguna forma exactamente compatibilizar familia, trabajo y estudio. Eh, ¿Qué tiene que saber el, el ingresante? Ya sea el que sale del nivel medio... O el que, bueno, este tal vez, como vos decías, nunca completó sus estudios, siempre estuvo el anhelo, el deseo y no lo pudo hacer. Y ahora se abre la posibilidad a través de este nuevo llamado de inscripciones. Sí. Nosotros actualmente estamos trabajando en el curso de ambientación a la vida universitaria. Es un curso que se va a dictar durante el mes de febrero y marzo para ser más específicos, a partir del lunes 10 de febrero y hasta el viernes 6 de marzo, uh -huh. que tiene eh, como finalidad realizar una ambientación, un acercamiento del estudiante a lo que es la vida universitaria. ¿no? Más allá de abordar algunas cuestiones disciplinares técnicas, dependiendo de la carrera elegida, nosotros en ese espacio le brindamos la posibilidad de conocer qué es la facultad, qué es la universidad, Nuevas formas de aprender, porque sabemos que es muy diferente a la forma de aprender en el eh, nivel medio, en la educación claro. secundaria. Y sobre todo, eh, contarles que otras propuestas nosotros tenemos desde la facultad, más allá de las formaciones académicas. ¿no? Uh -huh. La facultad brinda un montón de servicios que nosotros ponemos a disposición de todos los estudiantes y todas las personas que se quieran sumar a la facultad. Uh -huh. Como ser, por ejemplo, cursos de idioma, de teatro... Eh, ponemos mucho énfasis en cuestiones de deportes ¿sí? La facultad hoy está brindando O está formando equipos Tanto femeninos como masculinos En básquet, en volei En eh, hockey exactamente En futsal Los estudiantes también tienen la posibilidad De participar en cuestiones de índole cultural ¿sí? Participar en el coro que tiene la facultad eh, Existen también eventos que um, a veces son gestionados por los propios estudiantes A través del por, centro de estudiantes Hay una vida muy activa en el centro de estudiantes de la facultad Exactamente, ¿sí? tenemos conciertos por ejemplo de bandas uh -huh. ¿sí? Tenemos peñas que también eh, eh, son, eh, Es un elemento que por ahí los estudiantes eh, Les llama mucho la atención sí claro Porque sabemos, nosotros de la facultad Apuntamos a una formación integral No solo uh -huh. académica, sino pasando por el deporte Por la cultura, por la vinculación con el medio Los uh -huh. estudiantes tienen esa posibilidad también de sumarse equipos de investigación o de extensión ¿no? para poder acercarse y llevar lo que tiene la facultad hacia la comunidad Bueno, destacamos esto, bueno, también se ha ido ampliando otros lugares el, el club emprendedor y otros espacios que, que se pueden, que, que habitan digo, dentro del mismo edificio. Exactamente y tenemos, desde el año pasado estamos trabajando con un programa muy, muy importante que ha dado muy buenos frutos que es el eh, programa de tutores pares, Ajá. ¿sí? Nosotros sabemos que los estudiantes llegan con objetivos, llegan con metas, sí. con sueños a cumplir, pero también llegan con muchas dudas, con incertidumbre. Entonces, exactamente, es vos fundamental vos. para la facultad acompañar en ese proceso de transitar dentro de la facultad. Sí, y a veces aparece esas ganas de cargar todo, de dejarme ah, otra cosa. Pero, bueno, sí. la idea es esto, ¿no? Pues entonces padres, acompañar a todos los estudiantes, justamente desde un lado donde obviamente fuera de lo curricular, ¿no? Esto de afrontar los miedos, cómo manejarse dentro de la, de la facultad, qué, los trámites, cómo lo tienen que hacer, que por ahí a veces uno dice, bueno, no, por no preguntar, eh, los chicos por ahí se quedan a mitad de camino, o cuestiones de esto, ¿no? Cómo vincularse, cómo es las actividades que tiene la facultad. Claro. Bueno, la idea es esto, poder acompañarlos, ayudarlos y, y sostener esto de... Eh, que, que, el, que el estudiante no se sienta solo ¿no? que, que la facultad lo acompaña más allá De lo que le brinda curricularmente mm. eh, Esto es súper importante Para, bueno, justamente eh, Encontrar a alguien que despeja automáticamente claro. Cualquier tipo de duda O encontrar la palabra Que puede llegar de la familia, puede llegar de los amigos Pero no como alguien dentro de la misma casa de estudios Para, para alentarte Y tal vez hacerte ver que no es todo como, como parece. Sobre todo por esto que decías, el que sale del, del secundario y entra en el mundo universitario, claramente se va a encontrar una exigencia distinta y hay que encontrarle el gustito, ¿no? Sí, y la, y la gente grande también lo mismo. Por Seguro. Ahí, gente que se viene hace años que no estudia. Y lo mismo, esto de voy a poder, no voy a poder, si esto qué tan difícil es. Porque uno realmente a veces lo ve tan inalcanzable como si no un título universitario. Seguro. Y realmente es a veces ponerle este, estas ganas y acompañarlos para que ellos se puedan desenvolver y como te digo, enfrentar estos temores que por ahí todos tenemos a la hora de empezar una carrera. Y lo interesante de este programa es que es llevado a cabo por estudiantes avanzados. Bien. Es decir, que esta, este, este apoyo que los estudiantes encuentran en los tutores pares, lo reciben de un igual, de un estudiante que está transitando por las mismas aulas que él. Eh, decían, ya están avanzando con este curso de ambientación a la vida universitaria. Pero, eh, ¿hay tiempo de inscribirse todavía? ¿Hay, tiempo, ¿Hay otras instancias más hacia adelante? Exactamente. Exactamente. El curso se va a desarrollar durante febrero y marzo. Las Bien. inscripciones están abiertas. Están abiertas desde la semana pasada y hasta el viernes 20, que es la semana que viene, eh, en el horario de 9 a 19 horas. El trámite arranca con una preinscripción virtual. ¿sí? Pueden encontrar el formulario a través de la página de la facultad www.fceco.uner.edu.ar. Ponen Google, ponen Facultad de, de Económicas, lo encuentran. Exactamente. Una vez que completan ese formulario, después se le da un turno, un día y un horario donde tiene que llevar documentación, que básicamente es fotocopia de DNI. Partida de nacimiento legalizada y certificado de finalización de estudios secundarios o, si adeudan todavía materias, un certificado donde conste las materias que están adeudando. Yo duré siete meses en Ciencias Económicas, sí. pues, bueno, acá estoy, acá estoy bueno. totalmente en la realidad. Pero bueno, se abre, no es solo Matemática y Contabilidad, es Exacto. muchísimo más, es una carrera muy amplia, o se aprende absolutamente de todo. Sí. Y todos los que formamos parte de la facultad, de los diferentes departamentos o áreas, no solo queremos que el estudiante llegue a la facultad, sino que permanezca claro. y una vez que egrese... Eh, decida volver, y eso muchas veces nos pasa con egresados de la facultad que nos dice, bueno, ¿y ahora qué más hay para hacer bueno, acá? Ahora pueden ser economistas. Pueden ser economistas, por ejemplo. Sí, bueno, además eh, tienen ya el orgullo de tener los primeros economistas recibidos en la casa. Tenemos exactamente los primeros economistas. Rodrigo también ah, forma parte de la primer corte de bien. egresados en la Tecnicatura de Recursos Humanos, ah, que es una tecnicatura novedosa para la zona. Y, y una salida laboral que está creciendo muchísimo. Está creciendo muchísimo y como distintivo, y esto vale la aclaración, Quizás sea eh, una obviedad para algunos y algunos no lo conozcan Nosotros somos una facultad, una universidad pública, gratuita No se cobra ningún tipo de arancel eh, El ingreso es irrestricto, si bien tenemos un curso de ambientación Es meramente nivelatorio uh -huh. Es para conocer de forma diagnóstica los, los conocimientos adquiridos Pero el ingreso se garantiza de forma irrestricta Bien, no sé si queda algo por decir. Sí, otras eh, cuestiones que, que faltaron mencionarme y que también son muy bien recibidos por los estudiantes, es el sistema de becas que ofrece la facultad, bien. becas de formación, becas de estudio, la posibilidad de realizar intercambios culturales también. Tenemos excelentes experiencias de nuestros estudiantes con estadías en otros países de Latinoamérica y nuestra facultad recibiendo estudiantes de otros países también. Muy bien, bueno, hay que apostar por la formación, es ante todo. Y segundo, eh, por la que se da en la provincia de Entre Ríos, eh, de manera gratuita, como todas las propuestas que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER para este 2020. Las inscripciones están abiertas, se comunican, se van hasta la facultad, los van a entender muy bien para saber todo lo que necesitan. Gracias por venir. eh. No, pues, muchas gracias pensamos. por el espacio. Nueva pausa, tenemos más, ya venimos.